Me siempre, mi amor, el tempo, todo el que Nunca sabes cuándo vas a necesitar una cobertura médica. Por eso presentamos NEO, la tarjeta de voz de Binario, con todo lo que necesitas y a un precio que vos podés pagar. NEO, de Os de Binario, haz la tuya.